¿Lo están por operar de la cadera? ¿O ya está operado de cadera? ¿Y quiere saber lo que es un protocolo de rehabilitación de cadera? Bueno, hoy vamos a hablar de ese tema. Y perdonen que se mueva un poquito la cámara, ya que estoy usando el palito de las selfies. Aviso de responsabilidad, aviso de responsabilidad. Bienvenidos a Kinesalud TV, donde el movimiento es salud y la salud es vida. Estamos esperando que venga a la kinesióloga que atiende a mi padre. Vamos a hacer de cuenta que mi padre tiene una cirugía de cadera. Y vamos a imaginar que mi padre tiene un reemplazo de cadera izquierda y lo va a atender la kinesióloga Jorgelina Leper, que casualmente ahí viene. Muy bien, hola Jorgelina. Ya está acá con nosotros. Hola Jorgelina, ¿cómo estás? Hola. Bueno, hoy vamos a hacer la representación de un... la única persona que mi padre le hace caso es a Jorgelina así que vamos a después de dejar la información de ella, vamos a ir adentro a ver que, cómo viene el, el tema que está haciendo mi padre vamos. ay me lo olvidé a Jerry uh, no sé qué estará haciendo vamos a ver ah. Pepe, Pepe anda Pepe, anda con Gaby anda, llámalo a Gaby anda Pepe otro. ¿dónde está el otro gato? Loli, tiralo llévalo se el gato. Uf. ¿Y a vos qué te pasó? ¿Qué pasó? Está flaco. Fernando no te da de comer. ¿Por qué te trajeron acá? ¡Uuf! ¡Loli! ¡Loli! ¿Dónde está el otro animal? Uf. mira, Fernando me trajo esto de esta, de allá de estados. De no sé, de allá arriba. Mira, y esto para ponerme la espalda. Está bueno. Está flaco, ahora te traemos algo de comer. ¿Qué te pasó? No tenés un pulso, a mí me toman el pulso todos los días. Bueno, ahora viene la kinesióloga, ahora tengo que hacer los ejercicios. Porque se enoja después, me reta. Hola. Hola Luis, ¿cómo está, Yo bien, no me no. duele nada. Bueno. No me duele nada. No te duele nada, bueno. sin embargo no te duele nada, pero te operaron de la cadera izquierda. Uh, oh, ah. Bueno, uh. a ver, a ver Luis, vamos a ver. Quiero controlar. Ahí. No sé quién puso eso ahí. ¿Qué es? Una luz nueva. Una luz nueva. Oh. Cabi pone las luces, de, ponen las luces. Pone las luces. Bueno, no acá estamos con. No ilumina nada. No ilumina nada. Estamos con Luis operado de la cadera izquierda. Yo le enseñé que para dormir a la noche él no tiene que acostarse sobre el lado izquierdo. Entonces lo que tiene que hacer es dormir o boca arriba con una almohada entre las piernas o bien. De costado, sobre el lado sano, derecho, con una almohada entre las rodillas. Para que la cadera no vaya a la aducción, no se junte junto a la rodilla, porque corre riesgo de luxarse. Bien. Bueno, para bajar... No, Luis, ahora esos ejercicios son los respiratorios. No, ahora estamos en la cirugía de cadera. Para bajar... No sé qué pasó acá... Me agarró no sé qué. Sí, un perro te mordió, tu perro. No, en realidad te agarró un equipo de cirujanos. Te operaron, te pusieron un reemplazo de cadera. Bueno, para bajar de la cama, Luis tiene que bajar del lado operado. O sea, si tiene el lado operado el izquierdo, tiene que primero pisar con la pierna izquierda. Siempre evitando movimientos de rotación. Vamos, Luis. Ahora me vamos. un poco. Y bueno, con un analgésico se te va. Los, las primeras semanas duele. Las primeras semanas post quirúrgicas duele. Para eso, los traumatólogos indican aines que son antiinflamatorios. Bueno, ahora, vamos, Luis. Te vas incorporando ahí... Y va girando de a poco, no, no, no tan torcido, no, derecho, derecho el cuerpo, vas apoyando de a poquito y te vas sentando. Bien, ahora, para incorporarse... Va a tener que usar... ¡No, mirá, entró, uh, entró uh, Toto! ¡Toto! Vení, todo, vení, eh, que está igual, está igual que yo ese. Está sí, igual que yo, creo que cadera. la cadera también. Bueno, Luis, estás equivocado. La, cuando te operaron la izquierda, vos tenés que aprender a usar el bastón del lado contrario, del lado de la derecha. Entonces, llevamos el bastón... ¿Y a vos también te operaron? ¿A vos también? Bueno, a ver, a la una. A las 2, a las 3. Va, ahí va, Luis. Eso. Esto me lo trajo Fernando. Sí, Fernando es un capo. Allá. Sí, tiene amortiguación. Y ahora, ¿qué hacemos, hacemos? Bueno, ahora, trata de enderezar y siempre la postura. Lo más importante también es que mantenga, mantener el eje, el eje vertical. A ver, eso, derechito, Luis. Entonces, avanzamos con la pierna eh, operada, izquierda, y después así, pequeños pasos. Eso, eso, va. Izquierda, derecha. Bastón, izquierda, derecha. Bastón, izquierda, derecha. No anda, es... Salud. luz, pero esa luz no anda, El Gaby la compró, pero, pero no anda. Bueno, esa es la progresión. Bastón, pierna izquierda operada, y, y, a, y a dónde la derecha? vamos. A vamos ahora a andar en andador. Vamos okay. a ir probando distintos elementos de soporte. ¿Cuál es la operada? No, no, no. La operada es la izquierda. Entonces, un paso con la derecha, Ajá. la izquierda, derecha... No, no, Luis está tirando muy lejos. No, no, no. Siempre el andador tiene que estar cerca de la pelvis. Usted tiene que entrar... Hacia el andador. Ahí, acá. Claro, ahí, entonces. Ahí. Perdón, ¿eh? Pasito, derecha, está, izquierda. ¿Sí? Andador, derecha, izquierda. Paso de andador, derecha, izquierda. No vamos. Sube, no, no, no, no sube, vamos, sube. vamos, no se quejen. No vamos, vamos. Ahí. Oh, está, está la, la luz, ella no anda. Por eso. ¿eh? La, Gaby la puso. Bien, bueno. Su hijo tiene que estudiar electricidad. Bueno, ahora, bueno Luis, para subir las escaleras, usted se va a agarrar de la mano, de la baranda, con la mano de.. Loli, vení, vení, va. Loli. Vení, este me me tensión, está Loli, Luis. Mira. Loli, vení, vení, vení, vení. Este, este, Luis no presta está. atención a. el no, no, perro. Oh. <risa> Loli, vení. Bueno, y ahora, va? Va. La mano, no, bueno. Después, no. y va a subir con la pierna sana, la sana se va. Cielo, y la enferma se va al infierno. Así que sube con la sana y baja con la enferma. Ahí. ¿Otro más? Otro más. Sube con la otro pierna más. derecha. Vamos, otro paso más. Y eso. Ahora, baje. Para bajar va a ser una leve rotación, nunca soltarse, siempre agarrado de la no, baranda. Si duele, si no, no, no, no, no, no, no, no se va a caer. Y esa va, anda, pero esa sí, no. no anda. Eh. Precime, atención, usted se olvida las cosas después, no hace lo que yo le digo. Baje con la pierna operada, baja con la izquierda, eso, otro paso más. No es, difícil, no es difícil, no es difícil, la, la mala se va a... al, infierno al infierno y la sana se va al cielo, Ahí. otro paso más. Ahí está Luis, ¿va entendiendo? Ah. Muy bien, eso. ¿Y ahora? Y ahora vamos a agarrar el andador, vamos a reset. siempre la pelvis cerca del barral y va... Paso derecho, Bien. paso izquierdo. Andador, paso derecho, paso izquierdo. Andador, paso derecho, paso Bien. izquierdo. Bueno. ¿Y ahora qué hacemos? Espera Luis, te tengo que enseñar cómo sentarte. Siempre el bastón va a estar de tu lado... Derecho, o sea, contrario a la pierna operada. Esta es la que me sí. operaron. ¿no? Exactamente. No sabes, me Las Me pusieron sí. En el hospital me llevaron. No, Luis, vení para acá, Luis. Bueno. No, no dale, dale, Luis, no se dale, agache dale, tanto, no se agache ¿por qué tanto. No, ¿por qué no, no, porque si usted se agacha mucho, la pierna no puede estar eh, un ángulo uh. del tronco con la pierna menor de 90 grados. Uh. Justamente hay que evitar agacharse, ¿sí? Uh. Por eso los asientos, tienen que ser en ángulos de 90, nunca bajar muy baja la cola, entonces cuando te vas a sentar, a ver, sentate, Luis, de, de, muy lento, lento, lento, Agárrate del pasamano izquierdo, ver, agarro, sí. y ahí vaya bajando la cola, oh. ahí, despacio, oh. ahí. y recién ahí puede... Soltar le, el bastón. ¿Le dijiste, Gaby, de comer a los perros? No me eh, presta no. atención, dije no. los perros, después no. sigue con los no. perros. ¿Y cómo me tengo que levantar? De la misma manera, <coughs> usted se levanta con el bastón ubicado de su lado derecho y hace la fuerza sobre el pasamano izquierdo y. A... No, me duele. La... no me duele. Ah, vio, no, no le duele. Entonces me duele, pero... está bueno y va a continuar caminando de la misma manera. Paso de bastón, paso izquierdo y paso derecho. Paso de bastón, no eso, paso... No Bueno. Ahí está. <risa> <risa> ¡Ah! ¡Anda saludos! Y recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en el Facebook y apriete la campanita. Síganos en Instagram y síganos en Twitter, ese es mi hermano que está hablando.